Bien, nosotros de regreso, luego de esas farándulas con Mayelin Duarte, estamos en toque en serio, segmento central con nuestra invitada especial, la licenciada eh, María Brito, quien es fiscal adjunto de Medio Ambiente en la demarcación de San Francisco de Macorís. Está nuestro eh, colaborador, Yerjan, que luego ya de su fama estelar en el programa de mañana... Se ha, se ha catapultado y no ha sacado los pies. No, hombre, no, eh, que trabajando mucho en favor de la sociedad. Te, te siento otro flow, otro tres. No, no, no. So es bueno, tranquilo. progreso. Licenciada, qué bueno tenerla aquí con nosotros. Eh, teníamos varios eh, días por invitarla y compartir el tema de medio ambiente aquí en San Francisco de Macorís. Muchas problemáticas eh, que se están presentando. El pueblo eh, se queja de, de la de las lentas soluciones a esos problemas medioambientales que, que son bastante amplios, son muchos. Está la parte del sonido, está la uh -huh. parte de contaminación de los suelos, está la parte de los ríos, está la parte de, de si se quiere, incluso... La deforestación. La deforestación. Hay, hay, es bastante amplia. Y aquí hay mucha problemática que la gente necesita respuesta. Por eso quisimos invitarla. Gracias. Bienvenida. Eh, muy buenas tardes, tanto a Roberto Neri, que también es un usuario denunciante de la no, Procuraduría. No, yo, yo tengo un problema ahí ya. Que... Fíjate al igual que a Gershan, eh, es un placer para, para nosotros estar aquí con ustedes. Eh, al equipo técnico también le agradecemos, le agradecemos la invitación, porque esto nos ayuda a cumplir con lo que es parte de nuestra función, educación-prevención. Correcto. Magistrada, eh, vivimos en un estado social democrático y de derecho, ¿verdad? lo que significa que debemos someternos a las reglas que están establecidas en nuestro país. En materia de medio ambiente existe la ley 64.00, que es la que rige la materia, y dentro de, dentro de esa ley existen prohibiciones, una de ellas es la contaminación del suelo. El artículo 107 de esa ley establece que se prohíbe el lanzamiento de desechos sólidos, sean tóxicos o no, en un lugar que no sea destinado, por ejemplo, para ello, es decir, el vertedero. ¿Cómo nosotros y vemos aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, el río Jaya totalmente lleno de desechos sólidos? Eh, vemos eh, algunos lugares, por ejemplo, que lo utilizan como vertedero. Bueno, que, que, que el río Jaya ayer ya, eh, cuando llegó la empresa Soluciones Móviles, eh, comenzó a hacer un trabajo muy bonito, por eso como que se paró. Ellos la, la estaban limpiando eh, la semana pasada, Ajá. pero el problema no es que lo estén limpiando, el problema es cómo llegan esos desechos sólidos ahí cuando está prohibido. ¿Qué está haciendo el Ministerio eh, Público en materia de medio ambiente para resolver este problema? Muy bien, como ustedes han observado, el medio ambiente eh, no solamente es importante corregir, aunque es la segunda parte más importante. Uh -huh. La primera es la prevención, o sea, no contaminar. ¿Qué pasa? Lo que usted ha dicho, si no fuese, si las personas no, no lanzaran sus desechos sólidos en, sólidos en la calle, sus plásticos en la calle, en los contenedores, en las aceras, cuando llueve esos desechos sólidos no irían en una forma tan gruesa, en tanta cantidad, a nuestras cañadas, a nuestros ríos. Pero ¿qué ocurre? Como cada uno de nosotros como ciudadanos faltamos a, a nuestro deber ambiental, porque es un deber ambiental que tenemos todos, Ustedes han observado que ahora en la cumbre que se está realizando en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, lo fundamental que se está tratando es que el medio ambiente es responsabilidad de todos. O sea, bueno, nadie... eh, a, a esa cumbre, por ejemplo, una persona que ha sido apática eh, con el tema del medio ambiente, que es el presidente Donald Trump, Donald Trump. apareció de sorpresa sí. a la cumbre. Sí. Entonces nadie, sí. nadie puede alegar su falta de, de, de, de conocimiento para incumplir una ley de medio ambiente, porque el medio ambiente es parte de todo y todos tenemos responsabilidad sobre él. Lo importante no sería sancionar, porque también nosotros en, nuestra, en la experiencia que hemos tenido en estos pocos años en la Procuraduría de Medio Ambiente, hemos, nos hemos dado cuenta que no es tan importante la sanción como la prevención, aunque sí es importante. Porque no logramos nada, por ejemplo, con sancionar a una persona luego, luego que corta un árbol. O sea, logramos más y logramos que esa persona claro, haga conciencia. Pero, pero en ese aspecto, licenciada, de prevención, por ejemplo, la, la, la Procuraduría General de la República y eh, esa dependencia de medio ambiente, no vemos tampoco una campaña de prevención ni educacional para eso mismo, para prevenir, que sería lo adecuado. Por ejemplo... Eh, estando yo allá, como usted dice, eh, que tengo un problema allá con la donde, gente la allá hace, donde. En, en, en, la, en la oficina de la licenciada, ah, okay. en medio ambiente que tenemos un problema, los residentes de residencia en sueño con la cervecería nacional dominicana que tiene una, una contaminación ahí total, ruido, eh, monóxido de carbono E incluso eh, la vía pública, es un desastre y uno está echando la lucha. Pero un monstruo, imagínate, se sería. ¿Un recurso Pero de paro, entonces? Bueno, ahí está el tema de la, de la prevención Que usted dice, que es verdad Es más, es más fácil eh, Prevenir que lamentar Por ejemplo Yo estando allá me he topado con muchísimos camioneros De eso que, que bueno, que es una denuncia Que tú hiciste alterado aquí Con el tema de, de los camiones Que están extrayendo Sangrando, no, no trayendo, Es sangrando, es como cuando a ti te pasa un gilet por la piel así, con nuestros ríos, uh -huh. aquí mismo, el río Jaya, que que lamentablemente, ahora que eh, hoy, que es el Día Mundial del Turismo, y que, por ejemplo, yo mismo le decía al ministro de, de Turismo, que tienen que buscar otras alternativas de turismo, no solamente playa, arena y sol, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, tenemos el río Jaya, río Jaya. las montañas, la montaña, pero no, no le damos de... valor. No, no, no, no, debe ser, el la... río Jaya. ¿Aquí no es un río? No, no, ya eso no es un río. Entonces so, so, so van a tener que cambiarle el nombre a otra Aquí. cosa. Eh, una especie como de... Arroyo, eh, no, no, no, ni siquiera eso, porque qué? ya la contaminación de ese río, ni siquiera, o de, o de esas aguas, ni siquiera ya lo debe eh, catalogar como un río. Eso pero, un río. como usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso del río Jaya, ya es un problema que amerita una intervención estatal. Así es. Del nivel central. O sea, ya no, pues como le digo, ya no es un problema Ajá, judicial. Pero, ¿Qué le dice Entonces, el procurador? Entonces, por ejemplo, eh, por eso le digo, es un problema estatal. No depende del tema judicial, sino del tema eh, central del Estado. O sea, todas las instituciones del Estado, pero sobre todo el Ejecutivo, involucrarse ya, porque ustedes saben que hay una serie de cosas que hay que trabajar con el Río Jaya, que son, por ejemplo, la construcción de plantas de tratamiento para las comunidades que están conectadas y que no y que lo hacen por una manera de sobrevivencia. Ya ellos viven ahí, en esas comunidades que, sí, sí. que, que circundan el Río Jaya, y hasta ahora no tienen planta de tratamiento. Entonces, como yo le hacía el caso de una urbanización que nosotros estuvimos trabajando judicialmente y conjuntamente con la Junta de Vecinos, las instituciones que tienen que ver con esta parte, que es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento Municipal, la, la Dirección de INAPA, pero también sobre todo con la Junta de Vecinos, trabajamos ese aspecto y se logró que voluntariamente el responsable de ese proyecto construyera la planta de tratamiento. Entonces, así mismo, nosotros hemos logrado esa parte con otros proyectos. Usted mencionaba que cuando empezó Móvil Soluciones, nosotros también trabajamos con ellos, en lo que fueron una serie de documentos que nosotros formulamos, y ellos a través del Departamento de Gestión Ambiental ...entregaban unas notificaciones que nosotros preparamos... ...y se le notificaban a todas las personas que están en la cercanía... ...pero sobre qué, sobre desechos sólidos porque cómo ya le podemos pedir a esa persona mucho sobre desechos residuales si es una parte que tiene que intervenir el Estado. Bueno. O sea, la parte que nosotros tenemos que seguir trabajando hasta este momento, lo que Yerjan ya decía, eh, proseguir con la notificación a los negocios, de, corre de que hagan las correcciones, de que los desechos sólidos no pueden ir al río. Porque independientemente de lo que nosotros hemos visto en los videos, que pasa con el río, que está eh, de una de una parte, de un tramo muy muy considerable, ya lo que corre aguas residuales, sí. independientemente de eso, nosotros sabemos que, que es un canal de traslado de esos desechos sólidos a, lo, a los océanos. O sea que eso es una parte muy importante, y ustedes saben todo el revuelo y pero, pero, todo el eh, daño ambiental que eh, eso sí. causa. El régimen de consecuencia, por ejemplo, una persona, eh, yo veo que a veces... Eh, como no conozco de leyes uh -huh. Bueno, ustedes son los que conocen de leyes Pero dice, no tire basura uh -huh. Evite ser apresado sí. O sea Entonces miren, miren esa parte una persona individual que tira una basura y va siempre es posible que los organismos, tanto la policía, el Servicio Nacional de Protección Ambiental o los ayuntamientos, como es un hecho reiterado, pueda ser que un día lo puedan agarrar con la prueba. Pero por eso le hablo de que lo más importante es la notificación y someter a la justicia a lo que son ya comerciantes. O sea, que aglomeran una cantidad de basura y simplemente la colocan al lado del río o que se vaya a mí, por mire, el río. Esa a, es la parte. Aquí hemos denunciado, por ejemplo, ahí en la calle, la Gaspar Hernández, que esquina Salcedo. Hay una planta, no una planta, no un edificio, uh -huh. que, es, que es una planta eléctrica, en medio de la calle. Los vecinos, eh, uno mismo cuando cruza por ahí, a veces arman unos tapones. Por ejemplo, está la empresa de autobuses eh, Caribe Tour, que, que a veces para doblar uh -huh. es incómodo. Entonces, yo quiero saber a, a, a quién Bien, si es ocupación del espacio público, usted puede directamente al ayuntamiento. ayuntamiento. Eso es Porque alcalde, fíjese lo que le quiero explicar. Ah. La Procuraduría de Medio Ambiente es, debe trabajar en coordinación con una serie de instituciones y de otras dependencias del Ministerio Público. Porque hay cosas, hay violaciones a la ley, por ejemplo, que nosotros podemos intervenirla cuando estamos en un caso, por el principio de quien puede lo, lo más, puede lo menos. Pero son competencias, por ejemplo, del juzgado de paz. En el caso de ocupación del espacio público, cuando nosotros vamos a un lugar y encontramos una bocina con una música muy alta... Además está en el espacio público y ya. la ocupamos, sí. pero independientemente de eso es una violación a la ley de, de, de tránsito, independientemente de eso es una violación a, a, la, a los reglamentos municipales, a leyes municipales. Por lo tanto, por ejemplo, si esa planta lo que está produciendo es la contaminación por el ruido o, o atmosférica, uh -huh. es competencia de la Procuraduría de Medio Ambiente. adicional adicional, uh -huh. que... sea, está el ruido, la el contaminación. Ruido... Y está eh, eh, eh, obstaculizando sí, eh, Hay dos que son competencia de, sí. de, de ministerio Pero de ya, pero sea. qué pasa Ya luego de que estamos apoderados De la contaminación sónica y atmosférica También de hecho nos apoderamos Por lo que le decía, al principio de quien puede lo más puede lo menos uh -huh. Como ministerio público o sea, Exacto. una violación pero... a la ley menor Pero no intervenimos, por ejemplo, cuando ya es una ley Que no involucra en algún aspecto La ley de medio Magistrada, ambiente En el caso de, de la contaminación de algunos Por ejemplo, eh, Car Wash, que sabemos que descargan sus aguas eh, con grasa, con, con, con lo que sea, uh -huh. directamente a nuestros ríos. ¿No podemos nosotros paralizar eso, eh, eh, notificarlos y paralizarlo sí. y en el caso de que no obtempere el sometero a la justicia? Estaremos trabajando con esa parte, primero vía notificación, conjuntamente uh -huh. con el ayuntamiento y con el Ministerio de Medio Ambiente, lo estaremos trabajando. Una pregunta, licenciada. ¿Usted se siente con las manos atadas, por decir, impotente de no poder resolver tantos casos que se le presentan? No, porque yo he entendido, eh, muy a tiempo, <ríe> que solamente Dios puede resolverlo todo. O sea, él sí, pero es, pérase, yo no pérase. puedo desafiarlo, recuerde, ni, ni recuerde tampoco que ni siquiera dice, Jesucristo ayuda... pudo resolver todas las cosas sí, que qué es que pasa, licenciada, Hay muchos problemas que la gente incluso ni confía porque entiende, bueno, que yo voy, en el caso mío, personal. Uno va, reclama, allí, entonces los procesos son tan lentos para algunas cosas y tan rápidos para otras que uno se bueno, desencanta que son, que y que la población procesos. colectivo. ¿Eh? Son procesos, sí, pero hay procesos <risa> que son rápidos. Son procesos a veces que son rápidos para algunas cosas y lentas para otras. Por ejemplo, el anuncio que tú pusiste de Río Jaya Tenemos las imágenes ahí. Vayan a sí, ver si llegaron las imágenes. Sí, nosotros eh, descubrimos, magistrada, okay. en la comunidad de Naranjo Dulce, en San Francisco de Macorís, eh, unas personas que en el cauce del río, que míralo está ahí, seco. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo míralo aquí, ahí. Aquí, ese aquí, es, es el ahí. cauce del río. Aquí, y nosotros vos, que ya son, ya. Sí, que está aquí atrás. Sí. Míralo aquí, ah, magistrada. Ah, eh, mire eso, ese es el cauce del río. Y eso. Y es un río ahí. Sí, es el cauce, que estaba, estaba ah, secado. Por, la, por, por, la, por, por ahí una vez pasaba un frío. Entonces, ahí eh, ellos salieron corriendo, lo, la persona que estaban haciendo esas balsas. Si usted se fija, ahí están sacando la arena del, de, del cauce. Eh, bueno, ahí ven una persona en baños menores, pero eso, eh, que sabemos que está regulado. ¿No podemos nosotros, eh, a través de técnicos y, y personas especializadas, eh, apresar a esa persona y someterlo a la acción de la justicia por violación a, a, a la ley? Fíjese, nosotros hemos recibido muchos casos sometidos por el Servicio Nacional de Protección Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente. Hemos recibido muchos casos Incluso hay años que el segundo, el segundo, segundo en segundo lugar de casos sometidos están los de extracción de arena de los ríos. Pero por eso les digo que antes de ser necesario que un guardia esté detrás de esa situación, debemos ser los ciudadanos que hagamos conciencia. Y no solamente ciudadanos que a veces lo que quiere es ganarse eh, la comida del día, sí. llenando un camión, sino también las comunidades. Sí. Porque... Nosotros incluso hemos participado en operativos de, de, de persecución, que no es realmente la, la labor más directa de nosotros, porque lo nosotros es lo judicial. O sea, lo que debe ser es que el Servicio Nacional de Protección Ambiental, a través de unos guardias que están designados para eso, ellos aprecian los camiones, como hemos tenido en algunas ocasiones, sí. que se han hecho operativos donde camiones de ese tamaño eh, se nos han sometido hasta 6 a 10 camiones juntos al mismo tiempo. Se nos ha armado un tapón grandísimo de casa ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, una persona, eh, ¿qué dice la ley? Eh, eh, eh, ¿Conlleva cárcel, sí. medida de sí. coerción? todo. Sí, claro. todos creo que, Yo creo que lo que debemos de hacer, parte de la educación, a veces hay que tener mano dura. Sí. Y yo le invito, y le, le ponemos a la orden en este espacio, que cuando usted somete y una gente la condene, usted no manda el pedido. Entonces, si miren, ese señor fue condenado por esto y esto y esto. ¿Tenemos condenadas, magistrada? Sí, nosotros tenemos eh, actualmente, actualmente, lo que va de año, tenemos 12 personas condenadas por extracción de la... Oiga, de la vale, ahí está. Vale. Ese era el que, que yo necesitaba. Oiga, oiga, lo que pasa. es el dato que yo tú necesitaba. Tú que espérate, espérate, espérate. ¿Cómo tú, ¿Tú ahora no a, a venir? a, a sí, de verdad. A eh, tú dijiste aquí... No, yo, yo reté a la fiscala que, que viniera a presentarlo. Sí, se quería y eso saber, lo que, queremos, que Si habían condenas, ahí está, 12 condenados. Sí, entonces, en mire, actualmente hay tres vehículos incautados por extracción de arena. Uno de esos vehículos extrae arena de manera constante por el, en, en el área del río Jaya, pero por el área de las Guasumas. Esa persona, las juntas de vecinos la han denunciado. Esa persona se ha sometido ya en varias ocasiones, ha sido condenado a través de lo que se llama juicio penal abreviado, abreviado porque la ley dispone pena de, de prisión desde seis días tra, hasta tres años, ajá. pero dispone además la multa o la remediación. No ha salido un solo caso de la Procuraduría de Medio Ambiente donde una persona que haya sido sometida por la, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que también ellos necesitan más apoyo logístico, porque, ¿qué me decía el, el supervisor actual que tenemos? Magistrada, pero yo tengo un vehículo, pero ese vehículo, además de que está en malas condiciones desde el punto de vista mecánico, no tengo combustible para trasladarme y apenas son dos guardias, un supervisor y un ayudante. Para para la para policía. la provincia completa. Ay, entonces ya usted me puede hay decir. Hay que cerrar eso. Entonces ya usted me puede decir Escúcheme cómo. Decisión, estos dos guardias. No no. Cada no. río tiene miles de entradas por pero cada calle. porque hay que, oigan, porque no, hay que no, cerrar. Ya, ya entendemos dónde que está el problema. No pero mire, mándeme esas condenas y a los condenados porque ya después que de una gente ya están condenados. Sí, Te podemos sí, dar la lista el, de sí, todos los que han sido condenados. Mándeme la lista. Para nosotros decirle aquí de esa forma y, y me dice no, y que condena conllevar, que no porque de esa forma podemos contribuir, porque nosotros como medios somos lo que queremos. Sí. Usted está aquí. No es porque nosotros queremos que usted venga. Eh, claro, nosotros somos amigos y queremos tener una presencia hermosa en el problema. Pero en realidad lo que queremos es eso, educar a la población y decirle, mira, si tú no pones de tu parte, tú vas a ser condenado. Mire, nosotros tenemos... Y eso debería tenemos, ligarlo con data crédito y un asunto de eso Nosotros también. tenemos... Le sale, es que sale ficha. Le sale, sale, ficha. sale, ficha. ¿Sale ficha. O sea, sale todos ficha. los delitos ficha. ambientales ficha. a la persona, sí, dentro de uno de seis a ocho meses le aparece su ficha. Porque se si hace un procedimiento... Eh, investigativos y, se, y se, incluso los propios tribunales los mandan Magistrada, a Magistrada, y los dueños por ejemplo de ferreterías que sabemos que tienen lugares de almacenamiento de arena. Eh, lo ¿Estamos investigando sí. eh, de dónde traen esa sí. arena? ¿Cuál tenemos, es tenemos un procedimiento bien avanzado ya. Nosotros tenemos una investigación que incluso se la llevamos a la Procuraduría General de la República donde hicimos un inventario de los puestos clandestinos de arena. Ay. ¿Para qué? Para sancionar al que tiene un puesto clandestino de arena que si usted tiene un, de un depósito de arena y usted no tiene justificado dónde usted trae esa arena de manera Pero legal, es donde hay permiso, Ay. simplemente si usted no puede mostrar esos permisos, usted va a ser sancionado. Una Ay. última pregunta de, de mi parte, ¿verdad, magistrado? Sí, sí, sí. eh, en la comunidad de Naranjo Dulce, la parte alta, hace unos meses se estaba llevando a cabo una extracción uh -huh. eh, de material. Sabemos que las montañas hacen una función importantísima sí. en lo que tiene que ver con el, con el, el, el, el ciclo. Se hizo la denuncia reiteradas veces. ¿Fueron ustedes a ese lugar a hacer algún levantamiento porque quien estaba explotando esa mina tenía permiso, tenía un permiso, pero de remoción El ayuntamiento de San Francisco Macorís. Tenía un permiso de remoción. Claro, tenía un permiso de remoción, no de extracción. Entonces, para arreglarlo, porque. Era, era, era válida para la obra, porque se estaban arreglando todos los barrios San Francisco de Macorís. Eso sí hay que decirlo, oh, que era para bien, arreglar los barrios San Francisco de Macorís. Sí, si nosotros ¿eh? Ahora tenemos bien. que decir eso también. Claro, por ejemplo, no, de verdad. Como, los recursos humanos se deben usar, pero de manera racional, sí. de tal forma que las futuras generaciones, que son nuestros hijos, claro, nuestros claro, nietos, nuestros bisnietos, eh, eso, eso, encuentren algún recurso. De, de, si es de, de forma regulada. No sea más sí. dañino que lo que se quiere Exacto, lograr. Si es de forma entonces, regulada sí. y autorizada sí. y con un estudio eh, medioambiental, sí. pues, todo se puede. ¿Están ustedes de la mano sí. con el ayuntamiento eh, y los ayuntamientos de la provincia para evitar ese tipo de explotación de minas? Bien, las mayoría de los, de los ayuntamientos estamos trabajando coordinados. Por ejemplo, ahora cuando yo estaba aquí en la antesala, me mandaron de la oficina eh, por WhatsApp una foto de un sometimiento que hace el ayuntamiento. Ya nosotros habíamos, dicho, habíamos eh, eh, participado con el Ministerio de Medio Ambiente y sus técnicos, porque siempre los lo trabajos de nosotros siempre tienen que estar avalados para presentarlo al tribunal con los técnicos correspondientes. ¿Cuáles son los técnicos correspondientes? Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, técnico del Ministerio de Agricultura, uh -huh. técnico del Ministerio de Salud Pública. Técnico de los ayuntamientos los departamentos de gestión ambiental eh, eh, Entonces a, a, habíamos ido, Hicimos, ya nosotros notificamos En cuanto a Río Jaya, nosotros al día de hoy Hemos, es, hemos notificado Seis actos Judiciales de paralización Con respecto a personas Que están haciendo eh, O depósito de materiales Dentro de, todavía no han llegado a la franja En algunos casos, pero le hacemos el acto de advertencia, ya no continúe Porque si llega a la franja del río entonces ya cometió violación a la ley 6400. Pero además, en la zona de Jaya, de camino a, a, a, a Lomaquite Espuela, nosotros notificamos una paralización que nosotros le mandamos las imágenes acá. No Vamos sé a ver si, si la... Tenemos la... esas imágenes, muchachos. Señor, señor director. Eh, porque hay, alguna, hay algunas piscinas que han construido eh, su, parte de su infraestructura, la estuvieron construyendo dentro, en, algún, en el caso del río Yavija. Hay una piscina que desarrolló una piscina natural que se había hecho en los años del gobierno de Balaguer. Habían hecho una piscina natural. Entonces, ellos desarrollaron ah, ese proyecto. Allá eso es naranjo dulce. Ajá. Sí. Entonces, en este caso, eso es, uno de, eso es un afluente directo del río Jaya. Mira, de no, no, afluente no directo del río, no del río Jaya. Y pues ese bueno, vuelo que ustedes están viendo ahí. Si, ustedes, río? si ustedes van al lugar, el río, lo, lo, el, la, el chorrito que tiene ese río por ahí, ...está por debajo de esa, de ese vuelo. Ah, Entonces, a esa persona nosotros notificamos. ¿Por qué? Porque la ley 123, independientemente de la ley 6400... ...la ley 123 establece que nosotros debemos darle mayor protección... La ley de, le da mayor protección a los ríos En la cuenca media de las montañas Como uh -huh. usted decía claro, porque hay que, hay A donde que más nace. tenemos que cuidar El nacimiento de los ríos La Pero cuenca la cuenta, media ¿no? y la cuenca y la alta, alta. alta y media. También debemos decirle Que nosotros tenemos una investigación sobre una deforestación muy agresiva en la zona de la colonia. Ya nosotros hemos ido dos veces con orden de allanamiento y estamos preparando todo para someter a la justicia. Ahora, ¿qué pasa con la ley de medio ambiente? Como yo le explicaba, es una ley que conlleva pena, en los casos más sencillos, de seis días a tres años. En los casos que es sobre área protegida hasta cinco años. Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros llevamos, eso fue un operativo que hicimos por... Eh, por eh, especies en veda. O sea, cuando las especies están en veda, por ejemplo la langosta, ningún establecimiento puede venderlo. Entonces nosotros hicimos aquí un operativo, esos son los guardias del Servicio Nacional de Protección Ambiental. ¿Y dónde hay langosta aquí? En varios restaurantes, pero ahora pueden venderla, porque ahora no No, no está porque en ella dice que es ilegal cuando, cuando está, está en veda. Ah, okay. Entonces, o sea, cuando está en veda, dañino para la salud. Sí. Cuando porque. está en veda, nosotros allanamos los establecimientos y decomisamos. Entonces, esa foto que, que ustedes otra, vieron... Que es otra información sí. que Ay. muchas veces uno no maneja. Por eso le estamos poniendo a la orden, sí. gratuitamente, espacio, okay. Porque a veces hay, hay pescado, algunos eh, mariscos que están en veda, sí. por asuntos de salud incluso, que no se pueden sí. eh, comer. Y, otro, por y los restaurantes que, lo venden. De que para la preservación sí. hay algunos que están en peligro de, de extinción, de, que no se pueden capturar. Y hay otros, por ejemplo, que si están en un periodo donde la madre está empreñada... Tampoco, porque entonces eso es lo que hace contribuir a la... A la bueno, licenciada, mire, el tiempo está trabajando el Ministerio de, entonces, ambiente aquí mire, de esa, esa la foto, Fiscalía. Entonces, mire, esa foto es un equipo operativo nacional. Cuando nosotros vamos varias veces a un establecimiento y le incautamos, el establecimiento eh, continúa sin, sin obedecer la, la labor de prevención de que, de que hay que bajar los ruidos. Entonces, viene un equipo operativo nacional que entonces viene y ella es tuya ay la juca esa, eh, magistrada entonces no no porque yo eh, son? no porque de yo debo decir aquí que yo había criticado verdad la sí, sí, la gestión sí. de la fiscalía eh, de medio ambiente aquí y te pero tengo que retractarme aquí porque veo que la magistrada está presentando Parte de su ejecutoria, y además ha dicho la parte fundamental de por qué no pueden resolver la mayoría de los casos, es porque en el caso de que no tienen vehículo, pero los que supervisan el Servicio Nacional, Servicio de, Protección Nacional de, Protección de Protección Ambiental no tiene prácticamente vehículo y que son apenas dos personas que están en el Eso en, es que ustedes en vieron en la foto. Es muy no, difícil. Pero realmente, realmente eso es lo que queremos, uh -huh. eh, sí. que la gente sepa lo que se está sí. haciendo, porque es lo que les digo. Si la, la persona Queremos educarla Tenemos que decirle Qué, está, que qué se está, haciendo, cómo se está haciendo Y el régimen de consecuencias Tiene que decir lo que no, estamos haciendo No, también. no, no, pero no, usted <risa> tiene que mandarle a Roberto Y a todos los programas de aquí claro. lo que se está haciendo Porque eso es un aporte Yo sí. lo voy a mandar a la sí, Porque ahí ustedes van a tener la cantidad de casos que tenemos eh, Nosotros eh, no eh, damos criterio de oportunidad sí, Por violación te, a la ley de medio ambiente que irnos ya. Siempre se sanciona Con prisión, con medida de coerción con multa y con una remediación. La necesidad sí, hay que, hay que invitarla más frecuente, sí, sí. la necesidad da televisión. Yeah. <risa> Tenemos que despedirla porque el tiempo nos apremia. Pero me gustaría saber qué vamos a hacer con la Cervecería Nacional Dominicana aquí en San Francisco de ah, Macorís. Nosotros personal, le, solicitamos técnicos, eh, me, a, le solicitamos a los técnicos y ellos ya estarán comunicándose con usted para que dos técnicos que fueron designados en el Ministerio de Medio Ambiente. Trabajen directamente a dar su diagnóstico de ese caso. Bueno, nosotros vamos a un cortecito ya para retornar a la parte final de este subtoque eh, del mediodía.